En este vídeo se presenta el bloque de administración de un aula virtual. Este bloque se ubica en el lateral derecho y se encuentran las acciones que nos permiten gestionar un aula. Si dicho bloque no estuviera visible, activando la edición y en agregar un bloque, se selecciona de este listado aunque en la parte superior derecha del aula virtual nos vamos a encontrar un icono en forma de engranaje donde también se encuentran todas las opciones del bloque de administración entre las opciones queremos destacar editar ajustes a través de esta opción vamos a poder cambiar el nombre corto de la asignatura y habilitar la disponibilidad del aula virtual para que los estudiantes puedan acceder en usuarios nos vamos a encontrar los diferentes métodos de matriculación y es donde se configura la clave del aula virtual para que los estudiantes se automatriculen. otra de las opciones que queremos destacar es la copia de seguridad y restaurar con estas opciones podemos copiar los contenidos de un aula virtual y restaurarlos en otras aulas o entornos por último la papelera de reciclaje en este espacio se van a almacenar todas aquellas actividades o recursos que vayamos eliminando se ha establecido un periodo de 15 días para recuperar los, los elementos eliminados después de este tiempo se eliminan definitivamente del aula virtual a continuación vamos a acceder a editar ajustes para poder modificar el nombre corto de la asignatura o curso y habilitar el aula accedemos y nos vamos a encontrar una serie de apartados. En el apartado general podremos cambiar el nombre corto de, del curso. Por defecto viene el código de la asignatura. Podemos añadir texto o quitar el código y poner un nuevo, co, un nuevo texto eh, que sea corto y que describa la asignatura. En visibilidad del curso podemos hacer el aula visible seleccionando la opción de mostrar. Una vez que guardemos los cambios, podremos ver cómo hemos cambiado el nombre corto y el aula ya está visible. Los siguientes apartados que nos vamos a encontrar es la fecha de inicio, que es la fecha que se ha creado de creación del aula virtual, y la fecha de finalización, que no viene habilitada por defecto. Si quisieran habilitarla, les recomendamos que pongan la fecha fin de curso académico, no la fecha fin de la asignatura, puesto que a partir de ese momento el alumno ya no podría acceder al aula virtual. A continuación nos vamos a encontrar con el apartado de descripción. Se podría indicar aquí una breve descripción, el objetivo, finalidad de la asignatura, incluso se puede adjuntar un archivo. Toda la información que pongamos en el apartado de descripción la podría ver cualquier persona usuaria del campus virtual. Después nos encontramos con el formato de curso. Por defecto viene el formato de tema o conocido como el formato de secciones. También hay una posibilidad de seleccionar el formato de actividad única, el social o de foro y el, fo y el formato semanal. Si mantenemos el formato de tema, podemos configurar las secciones. Es decir, podemos configurar que las secciones ocultas estén completamente ocultas o que se visualice simplemente el título y que las secciones centrales se visualicen todas en una única página o cada sección por página. El resto de apartados podríamos dejarlos como vienen por defecto, como se establece, por, que establece el sistema. Pero vamos a ir viendo cada uno de ellos. En apariencia nos vamos a encontrar donde podemos configurar el idioma, el número de anuncios o mensajes del foro de aviso que queremos visualizar en el bloque lateral derecho, si permitimos mostrar el libro de calificaciones a los estudiantes, los informes de actividad y las fechas de la actividad. También podremos configurar la archi eh, los archivos, la capacidad de cada arch de archivo y la subida. Por defecto, ya viene establecido un una capacidad. Después nos encontramos rastreo de finalización, que se encuentra no habilitado, pero si nosotros quisiéramos configurar las actividades para hacer un seguimiento del aprendizaje de nuestros estudiantes, tendríamos que habilitarlo. A continuación están los grupos por defecto viene que no viene definido las actividades porque no existen grupos. Se recomienda que mantengan esta configuración porque manteniendo que no hay, el modo de grupo es no hay grupos, podrían configurar las actividades eh, si son individuales o grupales, cada una con sus características. Y Renombrar Rol nos permite definir cada uno de los roles, establecer un nuevo nombre. Pues una vez que ya hemos configurado el nombre corto y la visibilidad del curso, guardamos los cambios. Como pueden comprobar, ya en la parte superior, en la ruta de ubicación del aula, tenemos el nombre corto de la asignatura y ha tomado el color del entorno, por lo que ya sabemos que el aula está visible para los estudiantes. Pues estas serían las opciones principales del bloque de administración. Antes de finalizar, recordarles que tienen que cerrar la sesión y cualquier duda o consulta deben contactar con la unidad de ausencia virtual.